Buen giorno, cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo para el giorno de hoy. Por tanto, pues este A3 y el TRI donde elaboramos la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, la resistencia. Para el giorno de hoy, voy a hacer 5 ejercicios para el pectoral Te voy a hacer ver 5 ejercicios que tú lo puedes avinar a tu esqueda, a tu, a, tu a tu rutina, a tu programa de alenamiento. 5 ejercicios. Voy a hacer un ejercicio por 35 segundos con 40 segundos de recupero. Tú a casa lo puedes modificar dependiendo de la tu capacidad. Me piace el tirreis porque es una 13 que se puede portar en palestra, en vacanza, en casa, en cualquier punto donde tú te trovas. Tú te alenas todo el cuerpo. Un alenamiento inteligente para tu cuerpo. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad. Vamos a elaborar en la parte de superiores ta, ta, ta, ta, ta, ta. ok ya de, de, de fianco están jugando un poquito el tenis tenis tenis tenis están, están jugando yo me, me divierto con el y voy a sentir ese, ese efecto que se va a diventar el duro y tónico ok perfecto perfecto me preparo el importante el tirrey vamos a meterlo a una alteza dependiendo, la, dependiendo la, aunque la alteza tuvo yo la vi con el con el con el cedile, con el cedile, ok, prepárate, prepárate, prepárate, voy a usar mi timer, mi timer, vamos a meter, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio pero per, per el pectoral un poquito es cómodo, no, pero va bien, no No a hacerlo da solo, ayúdate con, con el fidanzato, la fidanzata, ok, perfecto. Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio 3, 2, 1, ¡vía! Nuestro primo ejercicio, vamos a hacer el piegamento. Ah, Guardo de frente, siempre directo. Eh, bravo, bravo, así. Sí, eh, sí, sí. Guardo de frente. todo directo, directo, directo. Me concentro en toda la fuerza a las brazas. Dale, brazos. así elaboramos un poquito el pectoral. Ok. Forza. Sí, se va, se va, se va, se va. Sí. Sí, continua, continua. No se mola más. No se mola. No se mola. Vamos, andiamo. Fui más en YouTube. Perfecto. Me saludan, me desconcentran, pero no, yo no me puedo desconcentrar con la actividad física. Pasa la dos y me saluda. Y yo, chao, física más en YouTube. <ríe> ok, nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer cueste pero vamos a aportar en dietro, en dietro el pie. Y a la hora del pie va a rimaner un pozo elevado. Vamos a rimaner en esta posición. Entonces, ¿sí se va a sentir più el laboro al pectoral y anche al brazo. Ok. Yo me meto acá, me meto acá porque es un poquito difícil. Ok, prepárate. Ok, vado en dietro, dietro, dietro, védalo acá. Dietro, siendo Fuerza, fuerza. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ok, resiste. Okay. Ninguno te regala niente. Fuerza. Fuerza. Laboro inteligente. Ve. Sí. Entrenamiento inteligente. 3. Sí. Okay. Uh. Okay, tú lo repites. 2, 3, 4 voltios Vamos a darle. Vamos a darle. Su, su, su, su. Normales. Normales, vale a pues. chespre Tra. Prepárate, prepárate. Prepárate. Prepárate. Manca poco, manca poco. Yo te lo repito una volta. Tú a casa lo fai Due, tres, cuatro, cinco volte. <ríe> tu puedes modificar el tempo. Ok, diritto va. Abro, abro si abro, abro, abro, diritto ta, petto, colpo diritto, diritto yeah, perfetto, perfetto, perfetto si yeah, lento, lento, lento, lento yeah, cominciamo a camminare va, se si va, se va, abro, cominciamo a camminare Madonna, 60, ¿no? Sesente, 60, 60, 60, 60. El próximo, ¿qué vamos a hacer? Su, sube bracha y abro el pecho. Abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, 60. El pecho, el pecho, siente. Guardate, vete posición iniciales, Posición iniciales, Posición iniciales. Posición inicial, Paso esto, Pacho, cuesto así. Preparate. ¡Sú, sú, sú, ya! ya! ¡Ah, ya! Abro, abro. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, Yeah. Uh. Abro, abro ¡Ah! ya yeah, ¡Ah! su, ya, ya Ya, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ay, ¡Ah! Yeah, yeah. finalizando Manca el último, el último, el último. Vamos a parar. Fare... Vamos a farlo Solo con un solo brazo. Uno solo, uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Este ejercicio es un entrenamiento inteligente. 60, 60. se siente. Se con este, dai. igual. Igual. Brazo, brazo en el girovita. Ah. Ah, bravo. ¡Bravo! Espinge, espinge, espinge, espinge, ah, Con control, con control. Siempre con estos ejercicios no, los hacemos siempre con control, control. Un laboro, entrenamiento inteligente. Ah, ah. Te recuerdo, tú puedes modificar el tempo. El tempo, el riposo. va, va. Ok. Perfecto, perfecto. Perfecto, vamos a hacer el último, el último, el último, el último. El último, el último. Ah, 60, ¿no? 60, 60. 60. Dopo, hacemos dopo, dopo un altro que no estaba allí, hacemos el, el, el, el, el séptimo ejercicio, el séptimo séptimo dos, séptimo ejercicio, dos, dos, no, no estaba en, dentro de dentro de cueste de pero dos, prepárate te lo 30 Ya, ya, Yeah Yeah Yeah Yeah palo siempre A tu ritmo Solo hay 30, 35 segundos, puedes yeah. modificarlo okay. Va, forza, forza, forza yeah. Vamos, forza Forza, forza yeah, yeah, yeah. Yeah. Ok <risas> ay ay ay una pico la pausa una pico la pausa y fachamos el, el próximo que vamos a hacer, el último el último el último el último pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa pausa vamos a pausa desde soto, Soto, pausa prepárate, prepárate prepárate ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el movimiento, tenemos el, el, el tirris delante Vamos a hacer esto Abro y dopo meto el pecho Abro y dopo meto el pecho Ok, prepárate Te lo hago ver Te lo hago ver abro. Okay. abro, Abro Ok, guarda Abro, abro, abro. abro. abro. Yeah. Sí Sí, incluso Abro Eccolo, sí. muy similar al anterior que habíamos hecho, va 3, 2, 1, si, sí, si, sí. 3 en più, 3 en 3 en più, siempre con control, último, último, último, último, ok. <laughs> Por el giorno de hoy habíamos finito. Miles, miles, miles gracias a todas las personas que guardan este canal. De cuore, Pablo.